Barcelona al mundo del emprendimiento aporta a una ciudad con mucha innovación, con un carácter mediterráneo abierto, que acoge muy bien a las personas y que hace que todo sea alegre, emprender alegre y crear alegremente y trabajar con, con, mucho, con mucha pasión. Yo creo que el género femenino aporta esa parte maternal, de cuidado, de cariño al hacer las cosas y sobre todo una parte muy sensata, muy humana, muy intuitiva también, que creo que es muy importante a la hora de emprender, usar la intuición. Voy a intentar hoy, en este evento, hacer a las, a las ponentes que nos expliquen ¿Qué, qué, ¿Por qué emprender en Barcelona? ¿Por qué están aquí? Y sobre todo, ¿por qué a la hora de crear algo es importante pensar en femenino y para el género femenino? Es lo que voy a intentar extraer hoy.